Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Tras 10 días de caza intensiva en cuatro colinas para poder respalmear los ciervos rojos, he abatido dos diamantes de ciervo rojo. Desde luego hay que reconocer que respalmear los animales funciona. Y de postre me encontré también con un IBC de ronda diamante. Y sin más preámbulo, comenzamos. Nos vamos a acercar al lago. He estado haciendo caza intensiva de ciervo rojo para que se resplanen He abatido más de, de 30 animales en estos días. Vamos a mirar aquí que tenemos un bebedero. Nos vamos a acercar a la orilla. Vaya, se nos ha puesto a llover. Miramos por aquí, no vemos nada. Vamos a continuar... No vemos nada por la orilla, pues nada, pues tendremos que, que seguir buscando. Y ahí tenemos un animal, Mira, un legendario, un legendario, está a una distancia bastante aceptable, así que son 182 metros, cogemos el, el 308, nos vamos a tumbar para tener mejor apoyo y mejor disparo. Vamos a mirar aquí, marcamos el dicho, madre mía, 300 puntos de puntuación máxima. Si diera esa puntuación sería un monstruo. Apuntamos, respiramos y... Ya le hemos perdido. vamos a verlo otra vez. Ese animal está muerto. Ya vemos cómo le baja la, la presión, tiene una cuerna preciosa, por lo menos 40 puntas. Yo creo que sí, sí vamos a conseguir. Sigue corriendo, pero ya vemos que ha caído. Bueno... Os voy a poner el mapa para que veáis dónde, dónde ha sido. He estado antes cazando en, en los lagos de abajo, en el horario de, de abrevadero para poder respanear. Cuantos más animales matéis de, un, de una clase, pues ellos se van a regenerar y tenemos más eh, posibilidades de obtener buenas piezas incluso diamantes. Yo quiero seguir con el ciervo porque tengo ganas de, de cazar un guiriquán aquí en Cuatro Colinas. No sé cuándo lo conseguiré, pero seguiré seguiría batiendo animales, haciendo una cazada selectiva para que se respalen. Vemos aquí un hábitat, vamos a ver de qué es. Mira, un hábitat de lobo. Ya tenemos otro otro hábitat de lobo en estos lagos. Vamos a seguir mirando por la orilla, pero como no vemos nada, nos vamos a permitir el lujo de, de darnos una, una carrerita rete se nos queda inactivo bueno, ahora, ahora lo llamaremos porque está un poquito un poquito bajo. vamos por toda la orilla sería bueno tener un, la opción de que nos no sacaran un DLC para tener una barquita y poder y poder cruzar lo mismo que llevamos un, una tienda de campaña podríamos llevar una, una pequeña Zobia aunque sean con remo pero bueno es una, una sugerencia que les hago a, a los chicos del jardín llamamos a perrete para que se venga con nosotros Mira, ahí tengo un un trípode que desde aquí en, se puede vigilar toda la, todas las orillas y os recomiendo que pongáis trípode y pongáis tienda de campaña para poder acercaros a, la, a los abrevaderos ya estamos casi llegando fijaros cómo se nos pone la las pulsaciones, vamos a ir un poquito andando para que nos bajen. Venga, perrete, búscamelo, Nada, perrete, parece que está, está un poquito lejos mío. A ver si, si viene. Venga, perrete. Ahora vamos a elogiarle para que le suba la, la amistad. No encuentra no encuentro el rastro pues vamos a acercarnos más a la a la marcha de presión energética aunque vemos ya en el GPS la, la posición del animal abatido seguimos corriendo o sea, si hubiera algún animal que no hayamos visto seguramente se ha, se ha ido venga que búscamelo ahora, a ver si lo no encuentras ahora ahora parece que sí Uy. escuchamos, hay una una llamada de advertencia de un lobo Vamos a coger 308, por pues, si tuviéramos que, que defendernos. Vamos a andar listo. Voy a mirar con los prismáticos a ver si veo ese lobo, porque no, no me gusta si un lobo puede haber una manada y nos pueden atacar. Venga, perrete, a ver si lo encuentras al lado. Chiquitín, yo creo que ya sí. Ya sale corriendo... Vemos aquí el sangrado que tiene, el sangrado medio grande. Voy a seguir mirando porque no me fío del lobo. No me fío de estos lobos por aquí. Ya me la mato a Y ya vemos el contorno 100 del, del animal abatido. La verdad que tiene una cuerna muy bonita. Mira, vamos a hacer una, una fotito. Voy a, voy a pisar aquí la hierba un poquito. A ver si, si puedo sacar una buena foto. Y soteamos la hierba para que se, se aplaste. Vamos a ver ahora. Yo creo que desde aquí sí puedo hacer una foto. Nos tumbamos. No, pero no, nos da el sol de frente. No, no va a salir una foto. Bueno, no, la vamos a echar esta, pero... A ver esta otra. ahora sí guardamos la, la foto de recuerdo a ver, apuntamos, encuadramos bien y vamos a, a recoger a nuestro legendario un diamante, tenemos el diamante 267 con 10 madre mía, qué cornamenta vamos a ver cuántas puntas 44 puntas desde luego una preciosidad de animal un lance muy bonito qué cuerna tiene vamos a disecarla y ahora os pondré el mapa para que volváis a ver dónde ha sido batido, ha sido aquí en este lago, del ascenso del peregrino, pero he estado cazando antes por toda esta zona para respanear lo, los animales. Así que yo creo que vamos a, a continuar cazando. Nos hemos desplazado al lago grande de, del campo del regente. Vamos a, a bajar los viñedos, puesto que aquí tengo, un, tengo varios bebederos de, de ciervo. Os voy a mostrar, veis por donde he venido cazando, respaneando ciervos, bueno, usualmente estoy cazando ciervos por este horario, los, los estoy buscando en, en los abrevaderos, y vamos a, a mirar por la orilla, vamos a bajar un poquito más, que estas viñas no, nos impiden el, la visión, seguimos continuando, las viñas sí, si bien no nos tapan y no nos dejan que nos vean, pues tampoco podemos ver nosotros. Vamos a, a ver si podemos bajar por aquí allá, no, Nos hemos tropezado y no, no nos deja continuar Seguimos, mira, ahí tenemos unas hierbas. Ahí tenemos un nivel 6 Otra hembra Ahí tenemos un animal grande no, no me deja verlo, a ver si lo puedo marcar Otro legendario, otro legendario Vamos a coger 308 Calibramos, y vaya, han salido corriendo ha salido corriendo el animal. Pues nada, nos tenemos que acercar despacito. Se han asustado. No sé si es por el olor, aunque llevo el repelente. Así que nos vamos a tener que acercar a la orilla a ver si lo podemos localizar. Tan asustado por algo, no sé, igual que quizás algún lobo. Así que nos vamos a acercar hasta la orilla a ver si lo localizamos. Estaban por esta zona... Mira, ahí vuelve, ahí vuelve nivel 6, están atentos, pero creemos el queremos el, el legendario, vemos las ciervas, seguimos mirando. Mira, se, se queda tranquilamente a, a beber, o sea, tiene que saber sido no, un, un lobo, vamos a subirnos un poquito más a la orilla, que si no nos vamos a ahogar y a ver si nos baja, nos baja ese legendario. Ahí tenemos el nivel 6 Pero el legendario no viene Pues nada nos armaremos de paciencia Puesto que tendrá que venir Puesto que los otros animales están bebiendo están tranquilamente Ahí vemos otro grupo Un poquito más Más adelante Seguimos mirando A ver, no viene este animal Ahí sí, ya está, ya está, ya está, ya está ahí, ya está ahí Ya lo tenemos ahí a una distancia óptima, así que a ver si podemos hacer un lance que está bebiendo, a ver si levantara la cabeza, levanta la cabeza, corazón mío, no la levanta, seguimos apuntando, a ver si tuvimos la ocasión de que se levantara, sigue bebiendo el animal, desde luego la puntuación máxima que tiene es un poquito más pequeña del, del que maté anteriormente vamos a ver el nivel 6 ahí, a ver si puedo hacer un, un lance doble a los dos pues si no la levanta yo creo que me voy a tener que arriesgar a, a darle en el cuello y coger el pulmón por ahí nada sigue sin, sin levantar la cabeza la verdad es que me está cabeceando mucho mucho riflo que no mucha distancia Descansamos un poquito, nos movemos, a ver si tenemos mejor ángulo. Pues nada, me la, me la voy a jugar, puesto que este animal no, no levanta la cabeza. Me voy a tumbar para tener mejor mejor precisión. Silbamos, nada, no, no, no nos ha escuchado, pues nada, hacemos el lance. Madre mía, que digascazo. ¡Wow! Ha caído, ha caído del tirón. Vamos a por el 6 y disparamos a nivel 6. Pues nada. Solamente no nos queda recogerlo. Nos damos la carrerita. Aunque allí tenemos otro otro grupete. A ver, vemos ahí un nivel 6. A ver si puedo hacerse el hace también. Y disparamos. También le hemos dado a ese nivel 6. Pues no está mal, un triple lance. Cogeremos tres animales. Y, y vamos a por ello la red ya viene con nosotros, recargamos la munición, como veis aquí tenemos el, el abrevadero, os recomiendo que, que visitéis siempre los abrevaderos, en, tanto en, en Discord como en The de España puse, puse una foto con todos los horarios que, que podéis conseguir los animales cuando están viviendo y es la mejor forma de, de encontrarlos, también podemos buscarlo cuando están comiendo. Vamos a ver, madre mía, qué animal más bonito. Vamos a hacer una foto por aquí. A ver, apuntamos. Ya está de frente con con Perrete y si me gusta, pues la utilizaremos de, para la portada. Vamos a ver, aquí tenemos esta. Vamos a ver, Perrete, eh, Perrete, siéntate que te voy a colocar. Sí. Ya se nos sienta el muy bien. Ahí lo tenemos, muy bien. Una foto preciosa para para la portada, Yo creo que si sí me gusta, vamos a, a recoger el animal. Le hemos dado la vértebra del pulmón 268. Un animal muy, muy, muy, muy bonito. Vemos que también tiene 44 puntas, como el anterior diamante que, que cogimos. La verdad es que las formas son muy parecidas. Diseptamos el animal y vamos a, a recoger los otros dos de nivel 6 que habíamos. Vemos aquí el sangrado. Venga, aparte, búscamelo. Como no me canso de decir, eh, os recomiendo que respanéis los animales. Cuanto más animales abatáis de una especie, estos se van a regenerar y más posibilidades de, de encontrar diamante vamos a tener. Yo, yo quiero encontrar aquí, como, como dije antes, quiero encontrar un gris one puesto que lo único que tengo es de alemania y quiero quiero seguir matando ciervos hasta que hasta que lo consiga sé que se, se consigue no no es fácil pero tampoco es, es, es muy difícil simplemente matar animales seguir matando animales más animales más animales y al final lo, lo vamos a conseguir ya vemos aquí uno de ellos Tenemos este nivel 6 una plata Animado, animal bonito pero no, no es suficiente para disecarlo vaya mira el otro que le hemos dado se conoce que le hemos pinchado y no y no ha muerto vamos a acercarnos por allí o sea que el tiro que le dimos al otro era un un tiro fallido habíamos tocado en carne venga párate este conmigo y vamos a buscar búscame sangre a ver si por aquí me la encuentras la GPS no no, no parece que tengamos presión energética pues no no ha sido no ha sido batido bueno voy a poner el mapa para que veáis dónde han sido abatidos todos los ciervos el otro diamante que abatí ahí he venido por toda esta zona buscando los abrevaderos y al final hemos conseguido dos, dos diamantes y si seguimos matando ciervos seguiremos matando ciervos tratarán más y continuamos la caza ...estamos en el lago Javier... ...vamos a seguir buscando... ...los sabedaderos de ciervo... ...voy a mirar por aquí... ...por pues, subir algún otro animal... ...vamos a seguir mirando... ...por la orilla... ...a ver... ...está muy larga aquella orilla... ...no, no vamos a ver bien... ...pero bueno... ...continuamos por la orilla... ...yo sé que la orilla que tenemos al... ...enfrente... ...la orilla de enfrente... ...según miramos en, en el mapa... ...la orilla del este... Es donde están todos los abrevaderos del ciervo. Antes lo podíamos encontrar aquí, pero ahora los tenemos allí. Está matando al ciervo. Veis ahí toda la presión cinegética, todos los abrevaderos que, que tenemos. Y voy a ver si podíamos encontrar alguno en esta orilla. Vamos a seguir mirando. No vemos nada por aquí. Pues nada, continuar andando y Mira, Ahí vemos un, ¿Un nivel 5 media, un nivel 5 media de íbice. Madre mía, un ibice de ronda. No, no es hora del de abrevadero. A ver si puedo hacer ese lance. Vamos a ver si lo veo. Pero no, está un poquito largo. Vamos a avanzar. O sea que está en esta zona. Nos damos una, una carrerita, a ver si lo localizamos. Seguimos mirando, pues nada. Ahí estaba. No tenemos abrevaderos en esa zona lo voy a, a localizar y si no lo localizo lo que me voy a hacer va a ser ir a la tienda campaña que tengo ahí y cambiar el horario a ver si si los cogemos en en hora de, de beber agua nada no lo vemos por aquí seguimos mirando no lo vemos nada vamos a echar otro vistazo no quiero correr porque si ya iba, iba rápido estaría asustado. Mira, ahí, ahí vemos otros íbices, pero son pequeñitos por los cuernos. A ver si me voy a un 5 nada, es una hembra. Van viajando. No lo veo. La verdad es que no lo veo. Pues tendremos que, que coger el plan B. Es ir a la tienda y, y cambiar la hora. no lo no veo por este lado voy a echar este otro vistazo y si no pues voy a cambiar el, el horario me voy a la tienda, cambio la hora y a buscar la, la zona de, de abrevaderos así que mira, me voy para la tienda me voy ahí tenemos los abrevaderos así que cambio la hora Vamos a poner a las 11 y 20, 11 y 25. Que ya, ya estarán todos bebiendo. Bajamos y hay 25. Y a las 11. Puesto que empiezan desde las 10 y media hasta las 14. Pues Vamos a ver qué nos encontramos. Vamos a mirar. Me la vete conmigo. Vamos a mirar por aquí. Y de allí ya los tenemos. Ahí ya los tenemos. Tenemos un nivel 2. Tenemos un nivel 3. Ahí vemos un nivel 4, que ya van a beber. Vamos allí. Mira, ahí tenemos otro grupo. Un nivel 3, un nivel 2. Y el 5 media. Ahí tenemos el 5 media. Vamos a acercarnos. A ver si nos podemos acercar hasta una distancia de 150 metros, porque está un poquito largo y no quiero arriesgar ese tiro pero sí, mira, ahí tenemos una puntuación muy buena dice que serían 112 con, de puntuación máxima pero yo creo que, que nos va a dar un, un poquito menos y esperemos que, que no sea un troll seguimos avanzando aquí entre entre la hierba, y tenemos uno, unos arbustos que nos tapan la visión y la verdad que también no, nos protegen o que nos, nos perjudican mira, para quédate, quédate quieto no vaya a ser que me los espantes Vamos, a ver si llego a ese arbustillo de ahí Y de de podemos podemos hacer el tiro Tenemos también localizados los otros Por si podemos hacer un, un lance Marcamos el nivel 4 Sabemos que aquí tenemos el nivel 5 Vale, parece que se están desplazando Mira, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos Pues vamos a acercarnos despacito hasta estos arbustos que yo creo que ya con una distancia de 150 metros ya ya podemos hacer un buen lance y la verdad es que no, no, no nos va a cabecer mucho la arma continuamos despacito avanzando vale, ya se está moviendo se nos ha puesto detrás hay que fastidiarse a ver muévete si se está moviendo un poquito se está moviendo pues vamos a hacer el lance ya desde aquí nos tumbamos para tener mejor precisión lo localizamos a ver en el 3 en el 2 y ahí tenemos el nivel 5 ahí lo tenemos apuntamos respiramos y sí. disparamos vamos a verlo otra vez La cámara lenta madre mía como ha caído el animal muerte rápida, hemos disparado al otro que había, un nivel 3 que tenemos al otro, y a ver que tenemos esto de por aquí, a ver si puedo hacer un lanza nivel 4 cambiamos la distancia respiramos, apuntamos y a ver venga, ¡Susán! ahí está, muerto otro disparo a ese que creo que también está muerto y ese que un nivel nada, ese fallado, ese lo he fallado eh, se me pues nada, vamos a, a recoger a nuestro nivel 5, nos damos la, la carrera, le decimos a Torrete que venga con nosotros, recargamos la munición. Y esto de, de cazar en, en los abrevaderos desde luego, y que no coincidan los animales, es una muy muy muy buena opción. Estoy muy contento con ella, porque ya podemos ir específicamente, dependiendo la hora que, que tengamos en el juego a cazar una especie o en otra. Antes podíamos encontrar aquí en el lago, en, en el lago Javier Este, podemos encontrar bebiendo a los ciervos, y a los corzos, ahora no, ahora cada uno tiene su, su horario. Los corzos a esa a partir del mediodía, los ciervos a primera hora, un poquito más tarde a las 10 tenemos los íbices, los cuatro tipos que tenemos. Y, y la verdad que es una, una muy buena opción. Vamos a ver Aquí lo tenemos, madre mía que se ha malado Diamante, 108.10 Muy buen disparo en el pulmón y en el hígado Unos cuernos muy bonitos Así que lo disecamos y vamos a, a recoger los otros animales A ver, derrete Si nos queda quedas inactivo, búscame el sangre que creo que le, que le he impactado también aquí a otro no me encuentras nada, entonces haremos fallado vamos a, a recoger el nivel 4 que tenemos allí y nada, ahí escuchamos una llamada de advertencia vamos a mirar con los prismáticos por si puedo hacer ese lance. mira ahí tenemos un nivel 2 y un nivel 3 pues nada, a por el nivel 3 que se nos mueve, no se nos mueve pues al 2 respiramos y disparamos no sé si le he dado, si sí, si sí, le he dado. Ahí está, ahí está muerto, ahí está muerto. Nos había visto o nos habrá olido, aunque tenemos el repelente, no sé por qué. Ha sido eso, yo creo, más, más bien que nos ha visto. Y vamos a, a recoger, yo creo que tenemos ahí tres, un nivel 4, un nivel 3 y un nivel 2. Y a ver qué, qué tipo de trofeo es. Desde luego yo creo que el 4 no, nos va a dar un oro. La, el 3, no sé si oro o plata, dependiendo el tamaño de los cuernos, y el 2 sí, el 2 va a ser una plata o un bronce. Nos pegamos la carrerita, vamos a ver, que tenemos aquí, era efectivamente un oro, le hemos impactado bien los cuernos, un poquito raquíticos, y vamos a, a buscar a los otros, venga aparte, búscamelo. Aquí tenemos el impacto, tenemos dos, dos buenos lados ahí. Este tenemos la plata. Y yo creo que había otro. Vamos a ver, perrete. Búscamelo. Perrete está abriendo. Ah, sí, nos llama, nos llama. Ha encontrado el rastro de sangre. Y a ver qué, qué encontramos aquí. Un sangrado. Oh, un, un sangrado muy pequeño la verdad el este animal está muerto ahí lo, lo vimos caer antes pero no yo creo que nos va a penalizar ya perre, te ha encontrado la pieza si sí, lo vimos correr lo vimos caer pero yo creo que quien nos va a penalizar a ver. nada nos ha penalizado porque le dimos un carne y era una hembra madre vale. ...le hemos dado de refiro... ...pues vamos a seguir mirando... ...os voy a poner el mapa para que veáis... ...la presión que hemos hecho... Ya hemos borrado lo que teníamos antes de, de los ciervos... ...pues nos vamos a acercar a la orilla... ...a ver si, si encontramos más... ...más abrevaderos y más más animales... ...escuchamos la llamada de advertencia... ...de los que se iban corriendo por allí... ...vamos a mirar por esta zona mientras nos dirigimos a, a la orilla yo creo que toda esta zona tiene que estar tiene que haber más más abrevaderos puesto que antes se concentraba mucho pero en el lago que tenemos el pequeñito que tenemos a un poquito más al al oeste pero ahora yo creo que se ha mudado aquí al lago javier cosa que, que se agradece puesto que tenemos más más campo de visión y más terreno para poder divisar y abatir los animales vamos a ver mira ahí están otro abedero descubierto 2 nivel 3 vamos a acercarnos un poquito más a ver si podemos hacer el lance detrás de estos arbustos que nos impide la visión mira ahí tenemos un tren muy fácil vale pues cogemos el 308 marcamos, apuntamos y sí, disparamos a uno, disparamos a tres, hemos fallado y ese no sé si le he dado el segundo disparo hemos fallado y tenemos otro, no, ese sí fallado a ver, nos quedamos sin munición, nos hemos precipitado, se nos ha llenado la, la mira de bicho y nos hemos precipitado en fin, bueno, vamos a recoger lo que tenemos abatido ahí, que seguramente sea una plata, nos ponemos una muy grande si vemos que solamente hemos dado a uno. Nosotros hemos fallado los disparos, cualquiera puede fallar un disparo, no siempre vamos a acertar, y más con, con la adrenalina que tenemos. Y yo ahora, como estoy un poquito fastidiado con el brazo, por pues la verdad que, que me cuesta un poco controlar los los botones del teclado de, con la mano izquierda y entonces para sujetar la respiración a veces me duele y, y me impide hacer también muy, muy buenos lances por eso me gusta más tumbarme ahora que, que no puedo controlar tanto los manos seguimos corriendo estamos casi llegando vamos a mirar un poquito ahí vemos por dónde se han ido y tenemos venga vente conmigo que te me quedas atrás Yo creo que ya estamos muy cerquita, sí. Ya vemos la presión energética. ¡Venga, Perrete! ¡Búscamelo! Ya sale Perrete corriendo como una salación Ya lo ha localizado, ya vemos ahí el contorno. Y a ver qué... Qué trofeo es. Seguimos escuchando la llamada de advertencia. Ya he encontrado Perrete la pieza, abatida. Así que... Vamos a recogerla. Ya ve que pues No, pues esta corna tiene una plata, sí, una plata. Le hemos impactado bien y pero hemos fallado el otro. Vamos a seguir mirando por la orilla, puesto que seguramente hay más. Mira, ahí tenemos otro, otro bebedero descubierto. Vamos a mirar, no hay nada. Pues venga, a ver. Tenemos ahí dos niveles tres. Pues vamos a, a hacer adelante, calibramos la distancia disparamos a este primero Disparamos a uno Y disparamos a otro Yo creo que han, que han sido abatidos los dos Desde luego Me gusta la zona que podemos encontrar Se sale corriendo Y le pegamos otra vez O sea que iba pinchado No, no le dimos muy bien Si, sí, vemos, vemos que han caído los dos Habéis visto como como ha cambiado la, la mancha de la presión energética, habíamos abatido uno y en ese momento cuando hemos mirado, pum, se ha vuelto más oscura. Eso significa que hay dos, dos animales abatidos. Nos damos la carrerita ahora, no nos importa, tenemos las dos piezas ahí y tenemos mucho lago. Tener en cuenta que cuando corremos se nos escucha unos 150 metros, más no. Recargamos la munición, la red sigue buscando... Voy a echar otro vistacillo. Bueno, primero vamos a, a recoger este animal y después y después echaremos otro, otro vistazo. Ya vemos el contorno final de primera animal que para moto paramos que estaba aquí el árbol. Y a ver qué puntuación tiene. Tenemos una plata, una puntuación aceptable, y ahora, venga, aparte, búscame el otro, que le hemos dado, pero creo que le, que le hemos dado mal. No veo mucho sangre, mira, se si el dado es pequeñito, el órgano no voy a seguir mirando por la orilla. ¿Veis todo todo el bebedero que tenemos aquí? Pues os recomiendo que en las horas de, de beber recorráis todas las zonas de agua de las distintas especies, y así lo podemos localizar mucho más fácilmente vemos el sangrado ahí todavía tiene un 75% es un sangrado pequeñajo mira, aquí ya parece que tenemos más sangrado ya le hemos dado el segundo impacto así ¿se lo mejor sí, el segundo le hemos dado un órgano vital y vamos a, a recogerlo mira, ahí vemos otro que sale corriendo pero no da tiempo vamos a ver un bronce el segundo le hemos dado en el, en el hígado ah, nos ha penalizado porque le hemos dado la, en la mandíbula en fin, cosas que pasan menos mal que no era un trofeo para, para disecar simplemente para que nos dé dinero y de respanear la, la especie vamos así mirando por la orilla está muy largo ya a esa distancia no, no vamos a, a poder verlo hay gente que se pone el render y, y, y sí puede ver más largo, pero nosotros no. Os voy a poner el mapa para que veáis. Ahí tenemos otro brevadero. Escuchamos la llamada de advertencia. A ver si lo localizo. No, pero estamos colina arriba. No lo localizo. Así que voy a poner una tienda por aquí para poder venir y desplazarme entre las tiendas y localizar los, los animales en los bebederos. Aquí nos, nos zona una zona alta. Vamos a buscar una zona un poquito más alta, más planita, para que nos deje poner la, la tienda. Yo creo que, que aquí si sí nos va a dejar. Vamos a ver si localizamos una zona. A ver ahí. Ahí. Pues la colocamos y yo creo que voy a echar último vistazo y me voy a ir a montar. y os pongo otra vez el mapa para que veáis en la hoja a ver dónde ha sido batido. Y esto es todo otro.